Hola, hola, buenos a todos, aquí estamos comentando un día más en la taberna Y hoy nos vamos a por el primer partido de esta beta de Blood Bowl 3 Vamos a jugar este primer partido, lo vamos a jugar con los Hortos Que es un equipo, bueno, de los tres equipos que hay Es el equipo con el que más cómodo voy a estar Entonces, para hacer una primera toma de contacto y demás Vamos a entrar ahí a darle duro ¿Jugar a turnos o jugar contra ella? ¿A, a turnos? ¿Cómo que jugar a turnos? mis equipos vale, vamos a coger el de los orcos ah vale esto es el local, ok vale, contra los orcos y con equipo predeterminado hombre, un poquito menos de valoración, ¿no? orcos, orcos vamos a jugar contra la nobleza imperial vale, vamos a jugar contra nobleza imperial y así vemos los dos que se han, que se han presentado, uy lo no puedo entrar a jugar? ¿Salir de la partida? <risa> ¿Salir de la partida para entrar a la partida? Bueno, lo he puesto en castellano para ver ya los modos de juego en, en castellano A ver si tenemos algún error o lo que sea Oh, que bien se ve, tío, me encanta Porque además es rollo orco total, eh Es brutal, me gusta mucho Uy, estas tomas así... ¿Por qué patata? Bueno, disfrutando del campo. Bueno, la verdad es que... Está muy guapo. Vale. Ahí están los entrenadores. Estos somos nosotros. Y aquí está Jim. O Kevin. No me acuerdo cómo la llamamos, pero... <risa> vale. Uh, clima muy soleado Menos tiradas de pase Bueno, nos viene bien Uh Vale, o sea, los incentivos de partido son ya en el propio partido No tenemos dinero para tirar Vale, jugadores estrella Y uy Esto no sé exactamente qué es F Ah, vale, que la F es para poder iterar entre los dos de estos Animadores temporales, nuestro Halfling, Ayudante a Entrenadores, vale, no, como tal, no, vale, esto son informaciones, Campo con Negro sin efecto, vale, y, y como tal no podemos hacer nada, listo, venga, adelante. Uh, vale, ¿puedo re o pateamos o recibimos el balón. Vale, vamos a... Vamos a recibir. Dios, hay muchísima información en pantalla. ¿What? Posiciones de jugadores en la defensa. Vale. Vale, y con el clic izquierdo... Vale, con el clic izquierdo los movilizas. Para, por ejemplo, intercambiar jugadores... Sí, con doble clic izquierdo también. Pero... Mmm, uf. O sea, ok, te marca las zonas de placaje, pero es súper agobiante, O me parece súper agobiante. Vamos a tirarlos un poquito para adelante, que tengamos espacio. Alineación ofensiva... Ah, lo puedes cambiar tal cual, ¿vale? Vale, estamos listos. Fin de, fin de turno aquí, entiendo. Oh, vale, los turnos están en la zona superior... Aquí arriba. Vale. Vale, ha caído fuera y ahora recibimos balón. ¿No rebota el balón? Qué raro. Vale. Debería haber alguna forma... Tiempo extra. Wow, vale. Vale, dos dados. Me gusta el detalle de que se giren. Uf, ya, yeah, hay que, vale, empuje, vale, pues empuje, vale, aquí. Oh, y no puede seguir, no tiene back Ah, no, vale, es que estos tienen defensa. Vale, aquí, venga, vale. Ah, uf. Vale, aquí Vale, vamos a meter este Vale Defensa derribado Toma ahí Vale, ya se entiendo que es la tirada de armadura Es que está aquí detrás, no lo veis Pero está justo aquí en esta zona Está como el, el log para poder verlo Oh, vale, con la T quitamos las zonas de placaje Vale, alteramos entre unas y otras Ok, de acuerdo Vale, así lo fijas. Vale, uff. Uh. Ah, vale. En, en, en una tira de blitz no puedo usar bote. Buah. Vale, se nos acaba el turno, pero rapidito. Y además esto es súper extraño. Bien, vale, tenemos el balón. Vale, vamos a acudir aquí Vamos a cerrar con los goblins al menos Vale, y este es el tiempo extra Están apuraditos, ¿eh? Están apuraditos Vale, vamos a venir a cerrar aquí Vale, o sea, con... Bien, con doble clic izquierdo Podemos eh, Posicionarnos correctamente bueno, Hay que insistir un poquito Vale, me gusta Vale, y aquí te pone el resto de acciones fin de turno, sí Uf, uf, uf, uf Vale, táctica, tácticamente está muy bien porque te tienes que dar prisita Porque necesitas el... O sea, consumes dos minutos de tiempo Y luego tienes un tiempo extra Es decir, que cuando se te acabe eso No sé si será a lo largo del partido O por o por turno Esto va a aligerar los partidos un montón Por ejemplo, en la campaña que estamos jugando en el Blood Bowl 2, que la tenemos en el canal. Ah, se ha jugado la esquiva y te sale ahí el dado. Ok. Vale, nada, no, que sea un empuje y ya está. Vale. Vale, nos toca. Ok, perfecto. A ver. Vale, con el doble clic funciona. Uf, uf, uf, uf. Nuestro troll tiene creo recordar que no, vamos a hacer... vale, vamos a hacer la repetición... bien... aquí... vale, vamos a perseguir, exacto, nos acercamos. ojo! no me gusta el ojo, se ve... poquito... me gustaba más antes, en el Blood Bowl 2, que sí que te sale... aquí, en la zona... en la zona de abajo de la pantalla... venga, vamos para va adelante... vale... Vale, y no podemos seguir, ¿vale? Vale Bueno, por lo menos con que sepas Vale, ok, vamos a movilizarnos Hombre, la banda, vale, vamos a venirnos aquí A la banda izquierda que tenemos ganada la posición, tenemos ya tres orcos ubicados, estamos bien, estamos bien Vale, sí, sí. Además, tenemos que ir, pero rapidito, de tic, tic, tic, tic. Ya, no puedes pensar, ¿eh? O sea, tienes que tener las jugadas muy claras. A ver, ¿este orco llega? Este orco no llega. Vale, vamos a meter este orco aquí en el fregado. A este goblin nos lo traemos aquí. Sí, sí, ya sé que estamos un poquito... Vale, sigue corriendo, O que bien, vale, al pozo, oh qué guapa that. la animación de los aficionados, me gusta, vale, y, vale, perfecto, y venimos aquí a cerrar, vale, y ahora vamos a gastar tiempo extra, oh, venga ya, vale, no pasa nada, atacante derribado al suelo, uh, la animación del turnover está muy guay, me gusta, Vale, bueno, de momento no está mal Eso, tiene detallitos A ver, por ejemplo, vamos a probar con la G Entiendo que sacas... o oh, te marca la cuadrícula Vale, este, este tipo de detalle está muy bien La Y que... Ah, vale, la Y te muestra las habilidades de los jugadores Con la C Vale, tienes cambios de cámara La X o una cámara así frontal Bueno, frontal, vertical Con la V Reacciones de entrenadores, lol. Uff, no me gusta. Ahí. Ay. Ay. Vale, defensa de no no pesada y ya está. Qué suerte. Cao. No Uf. Por lo menos no lo ha lesionado, supongo. Vale, turno 3 ¡Dios! Se ha venido aquí Se ha agrupado contra esta gente Está feo, ¿eh? Está feo, feo Vale Vale Esto está bien Toma ahí Mole, vale. Aturdido nada más Ah, porque la tirada de herida La tirada, la tirada de herida no sale En la parte superior Vale Levántate. Eso es. Vale, ¿a quién le vamos a dar? ¿Esto que es? ¿Un lanzador? ¿Un línea? Va, un al línea. Vale, muy bien. Vale. Toma ahí. Vaya. Vale. Ahora, ¿cómo nos vamos a encontrar mejor? Aquí en esta zona... Aquí en esta zona vamos a estar bien, sí No nos jugamos zonas de placaje ni nada ¿Vale? Está bien, tenemos buen pasillo Ok, siguiente Vamos a venir aquí A atacar aquí Vale, perfecto uy, uy, uy. Vale, defensa derribado Aquí Vale Ah, vale, ha pasado la... Vale, ok, ya estamos en el sitio Entonces, ahora Este segundo orco Aquí Vale Uy, uy, uy uy. Ah, es que estoy Uf, qué feo está esto Aquí llegamos Vale Vale, vamos a gastar un poquito del turno extra Pero bueno Vale, aquí está bien por acabar de cerrar. Vale, vamos a ponernos aquí. Uy. Mm, le cuesta... Uf, es que tiene que ir muy, muy, muy, muy, muy fluido, muy fluido el movimiento. Si el movimiento no es algo que va fluido, te va a atascar un montón. No llega, ¿por qué? Ah, porque tendría que entrar ahí y es una... Vale. Te jugasela por ellos. Vale, vamos a colocarnos aquí. Bien, bravo. Bravo. Vale, necesitaba tirar dos de agilidad y las hemos sacado. Vale, perfecto, fin de turno. Vale. Ah, vale, y aquí te muestra el temporizador del tiempo. Y este es el turno en el que estás, vale indicador de primer tiempo, el tiempo extra restante. ¿Vale? Está bien. Dios, yo para mí está pensando, no sabe muy bien por dónde tirar. Nos hemos agrupado bien. Bastante, de hecho. Nos toca a nosotros. What? Sí. Ah, no. What? Le toca a la IA, pero está.. No estoy entendiendo nada. Es. Ahora ha reaccionado tú. Yo para mí que estaba pensando a ver cómo ejecutarlo todo pero siendo el de la IA me resulta extraño que hubiera tardado tanto. Vale. Lo que pasa es que... ¡Oh, la ¡Bien! La, la, la, la, la. Yeah. bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Vale, pues nada, tal como estamos, rotamos hacia este lado. Vale, esto es un placaje. ¿eh? Vale, empuje aquí. Vale, vamos a conseguirlo. El troll necesita contacto Pero sí o sí Vale, ok, pues nada Vamos a montar caja aquí en este otro lado Vale eh, eh, eh, Aquí mejor Vale, sí, sí, por lo que pueda pasar Ya, <ríe> Me he hecho el que ha pegado al goblin Venga Bueno, más o menos caja Chaper. Vale Vale Vale, vamos a ir hasta aquí uh, No sé por qué me ha salido esa ruleta Vale, y con este yo creo que vamos a venir aquí Vamos a empujar aquí Vale Vale, perfecto, gente derribado Aquí, que entorpezca un poquito Toma ahí 4 y 2, 1, 6, nada, no pasa Este, aquí hay que atacar, vale Vale Toma ahí Lo sacamos, KO, vale Bueno, está bien, está bien, está bien Vale, vamos a colocarnos aquí Sí Y al goblin este lo vamos a sacar hasta aquí Sin necesidad de hacer ninguna de de esquiva ni nada Vale, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Nada, fin de turno No gastamos tiempo extra Más Vale, vale, no, o sea, se juega rápido, se juega rápido. Ahora veremos al final. Bueno, estamos en turno 4, turno 5. Llevamos 17 minutos a props de gameplay. Depende, depende, depende de cómo esté todo. Porque también es eso, ha tardado en cargar un poquito. Nah, bueno, no sé. Vamos a ver. También no. ¿Ojo? Vale, se ha jugado la esquiva y le ha salido bien. Ah, esto ya, nah, ya está... Ah, ya está. Perfecto. Vale. Dale ahí. No. No pudo ser. Venga. trolete. Bueno, espérate. Vale, prefiero moverlo y luego darle con el troll va, vale, exacto. Oh, ¿por qué? Entiendo que le ha saltado. Uf. Vale. Re le han tocado realmente estúpido. Vale. Vale, nada. Ok, vale, vamos a ajustar el Blitz aquí, sí, mismo, uno, uno, pues entonces aquí de esta forma, así, así, vale, perfecto, Nah, y ahora Touchdown directo I y acaso. To toma ahí, y... ojo, nada, vale, pues nada, y coronamos la línea de Touchdown, vamos a peor. ¡Ahí va! ¡What! <risa> Hombre, la animación de es esta ahora, hay que pulirla un poquito <risa> Madre mía. Vale, ahora sí, ahora sí, eso sí ¡Ole! Vale, bueno, te harás repaso Vale, entiendo que esto es... Vale, esto es la enfermería Aquí, vale, aquí tienes a los que están noqueados Vale no, nosotros aquí. Vale. Fin de turno. No entendía tanta prisa. Ah, vale. Pateamos nosotros. Dios. A ver. Si... Vale. Vamos a orientarlo hacia acá. Ojo. ¿Ha ido bien? Uh. Entrenamiento brillante. Por cada hay un resultado de. De 6 a su número de ayudantes e entrenadores. El manager con el resultado más alto consigue Vale, pues. No. Para nosotros no era. <risa> ¿Dónde están las. Las segundas tiradas? Creo que nos salen. Vale, Uf. Bien agresivo, eh, bien agresivo. Sin bordes sin hostia, que, que, que está muy poca aceptada la traducción, ¿eh? Sin bordes. ¡Oh! ¿Hemos dejado a, a nosotros? Creo que sí. ¡Oh, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Oh, el balón está aquí! Hola. Vale. ¿El, el defensa? ¿Ves? ¿El defensa tropiza? Yo qué sé. No me parece... No me parece que esté desacertado. Qué guapa la animación de placaje esta. Venga otro caos. Vale, me gusta. Vale, vamos a acercarnos aquí un poquito. Vamos a cerrar líneas. Venga, arriba y movemos. Eso es. Vale, vamos a venir aquí a apoyar con el goblin. Vale. Y este aquí. Vale Dios Vale, en caso de que esta, esta, es una, esta es una de las habilidades de los De los orcos Negros Que en caso de que haya una tirada de ambos Caen, puedes repetir La tirada con O sea, por la habilidad que tienes Vale si No, ya se va a agrupar aquí, se va a proteger Lo es que tenemos el troll, tú Vale, va a venir aquí a dar candela al Troll. <ríe> ¡Sin bordes! Ah, no, prefiero que me lo mueva, en verdad. Porque que... Me caiga el Troll. <ríe> vale, turno 7. Bueno, con que nos defendamos está correcto. Vale, vamos a venir aquí a la... Pollo, vale. Vale. Vamos a acercarnos aquí con este. Sí... Ahora, aquí con este y vamos a aplacar. Venga, perfecto. Ojo, vale, perfecto, defensa derribado. Aquí no lo podemos seguir, pero bueno, lástima. Toma ahí. O ha saltado sangre, eh. Oh. Vale, perfecto, y la tiene el gol. Uh, ¿Lo lanzamos? ¿Te imaginas? Vale, eh, eh, eh, eh. A ver El eh, No podemos lanzarlo Al compañero Falta, pase, entrega, no ¿Y cómo lanzamos a la gente? O por ejemplo, el proyectil de vómito, ¿cómo lo usamos? Eh, pues estaría bien saberlo Da igual, vamos a gastar Ah no, es que le he hecho el pase no sé cómo lanzar a los compañeros. Ah, vale, con la L extiendes el el registro. Vale, atacante derribado. Pues no sé usar el proyectil de vómito, ¿eh? Podemos... No te da la opción. Vale, empujamos, aquí está bien. Y lo perseguimos, sí. Y... Vale. Vale. Aquí. Y perseguimos. Muy bien. Toma ahí. Uh. Qué lástima. Parecía una buena. Sin bordes. Nada, defensa tropieza. Está bien. Toma ahí. Vale, ok, vamos a jugar el placaje aquí Sí, vale, perfecto Vale, aquí, y vamos a perseguir Vamos a placar ahora con este Goblin chiquito Venga, dale duro, hecho seguimos vale Toma ahí. Dios, le pego un cabezazo Uf, Vale, no lo ha lesionado de milagro Vale, vamos a acercarnos, nos estamos quedando ya Casi sin tiempo. Es que es raro porque, por ejemplo, clicas y te sale una ruleta. A lo mejor es porque hago doble clic muy rápido. ¿Veis? No sé si... No, o sea, no sé si da tiempo a verlo. A lo mejor hay alguna acción que no estamos haciendo correctamente. No, porque es que el clic derecho es como para ir para atrás. Vale, vamos a recoger... Nada, vamos a recoger y vamos para adelante y ya está. Dime que los recoges Vale Nada, pero ya está, se acabó No hay, tu, no hay tiempo para más Vale nah, Y con eso acabamos Fin No lo sé La verdad es que no sé cómo ejecutar ese tipo de acciones Porque como tampoco te dice nada en concreto No, porque tampoco es intuitivo O sea, ¿qué haces? Doble clic sobre alguno de tus jugadores. Vale, van a reventar ese Goblin. ¡Oh! Ahora sí que lo tienen. Ah, no, no, ya no lo pueden esclavar. Nada, bueno, primera parte. Estamos bien. Vale, hemos recuperado el otro orco. ¡Dios, esa pierna! Vale. Ves línea de ataque, tres cuadros o más que tiene que ser aquí. Eh, vale, ok, así estamos bien. Vale, bien ubicados. Ah, no, pues hay un orco que no hemos recuperado, ¿eh? Blitz. Aquí mi pateador puede realizar una declaración para mover. Uno de ellos puede realizar una declaración de Blitz y otro puede hacer una declaración de pase vale, vale, vale, me gusta oh. aquí la verdad es que nos podemos posicionar bastante bien vale, y vamos ya empujando a la gente al borde del campo vale, perfecto aquí, vale, y te seguimos Toma ahí. Oh, ya está. Bueno, no queda un poquito. Vale, vamos a mover esta otra pieza. A... Bueno, no sé si ir con este orco aquí y ubicarme ya dentro de la melee para partirlo todo o... Vamos a acercarnos con este goblin. Vamos a acercarnos con este goblin. Que al fin y al cabo ganamos un turno. Ah, vale, puedo mover a 5 jugadores Vale Perfecto, vale, pues vamos a meter este orco aquí Y ya está, Ese es el quinto, ¿no? Si no me equivoco 1, 2, 3, 4 Uy Este debe ser el número 5 ¿Puedo continuar moviendo jugadores? Ah, no Vale, no, no ¿Qué? Ah, vale, porque... Okay. What? No he entendido lo que ha pasado en ese momento. Porque además, entiendo que es un bug. Además, de verdad, ¿eh? Te han colocado diferentes claves y los... Vale. Eh, Nada, el balón se ha ido fuera, ¿no? Uy. Ah, bueno, puedo recuperar... Eh, me. Me. Retirados y colocados en diferentes entidades Ah, buah Vale Ok, es un evento que no hemos usado bien Es básicamente que Puedes mover Los jugadores De las zonas, en plan De estos que están aquí ubicados Por ejemplo, lo podías cambiar a otra zona Meterlo aquí en zona centro y demás Pero bueno uh. Vale, sin, sin bordes. ¡Oh, no, El Tini bloqueo. Vale. Fallo. Oh, vale. Atacante derribado. Ala, al pozo. Ya me cuenta, chato. Vale. Creo que voy a coger la bola. No, es que necesito quitarme esto, pero ahora no puedo porque ya hemos usado el Blitz. O sea, ya está levantado y no hemos usado el Blitz. Vale, fallo por mi parte. Vale, vamos a venir con este golpe chiquito. Aquí a apoyar, que por lo menos sube más uno en las, en las tiradas. No, vale, no lo va a hacer. Vale, empujamos. Aquí detrás. No me molestes a la gente, eso es. Vale. Y si gasto el Blitz con el Goblin... Uf, dos dados rojos... No me gusta para nada la animación de los dados rojos de, de ahora, ¿eh? Vale, vamos a acercarnos un poquito con estos dos... Bueno, los, los aproximamos en línea recta... Vale, y vemos, a ver, cogemos el balón y nos retiramos... Aquí, una zona segura, venga... Eh. Entiendo que fallas, es que no te da no te da pistas. Vamos a repetir la tirada y ya está. vuelvo a, a... a lear. Vale, si el troll falla no pasa nada. Uy. ¿Por qué? Ah, bueno, claro. Porque hemos fallado la recogida del balón aquí con este Goblin. Vale, ok, y encima la han cogido ellos Ah, uh. atacan el derribado, ahí ¡Pah! ¡A dormir! <ríe> vale Dios, que segunda parte más rápida Venga, el troll aquí Uy, ¿por qué no? Ah, vale, ahora sí Vale, vamos a gastarla Vale, defensa tropieza Aquí está bien Dale, y duro Uh, lesionado Bien, bien, bien Uh, ¿y el balón? Dios, lo tiene el troll Pues nada Vale, aquí Dale, y duro Vale, ok, nada más ¿Hemos gastado el Blitz? ¿Por qué? No tiene sentido pues si no nos hemos levantado Era un placaje que teníamos ahí a mano No sé Bueno, vamos a meternos en zonas de defensa Y cerramos, porque si no Vale, vamos a meter este aquí Vale, vamos a adelantar este aquí Vamos, sí, sí, es que vamos a ir avanzando ya con, con los goblins Si nos metemos ahí en medio y ya está Vale, este orco lo vamos a meter aquí para que cierre un poquito Aquí, venga, en mitad, en mitad de toda la bulla Vale, nada, y vamos a acompañar el troll, lo vamos a ponernos aquí Oh, uh, uh, uh. vale hay que mantener la rueda del ratón Para desplegar el ciclo de acciones Vale, entiendo que es así como lanzas O, o como ejecutas el resto de acciones Puf, Es que es una mecánica un poco rara ¿eh? Vin viniendo de lo que venimos ya de Pulsabas el jugador y te salía como la lista desplegable Yo que sé, entiendo, usas el menú circular este Que a lo mejor es más intuitivo de que te salgan las acciones ahí Pero no sé, o sea, acost acostumbrado de... Oh, Dios, cómo replega Acostumbrado de de un modo o de un estilo entre comillas Para luego ir al otro No sé Que no digo, no digo que esté mal pero es un cambio que vamos a notar bastante Vale, vale, perfecto Vale, aquí Y nosotros vamos a perseguir, sí Toma ahí, venga duro ¿Lo has pillado? No Simplemente lo ha tumbado y ya está Vale Vale Entrega Va. Vale, así es como tenemos que. Vale, vale, vale. Ya entendimos cómo jugar a Blood Bowl 3. Vale, vamos a ubicarnos aquí, no muy lejos. Vale, vale, vale, vale. Esto, esto, esto, esto empieza a tener color, empieza a tener sentido. ¿Qué haces así? Vale, y, y mueves. Ah, vale, o sea, seleccionas la acción y luego con el espacio arrancas, o sea, arrancas, sales a correr, ¿no? Vale, bueno, no está, está bien usado, me, gu me gusta, me gusta, me gusta, epa, venga, el turno, que se nos pasa No hemos usado el Blitz este turno, vamos a gastarlo ¿Podemos ubicarnos aquí? No, muchos problemas Aquí mismo. No. Eh, pega la vuelta por aquí. Vale. Y sigue por aquí. Y vente aquí. Y vente aquí. Vale. Perfecto. Así estamos perfectos. Vale. Ahora. Aquí. Y me placas aquí. Venga. Vale, vale, vale. Ya le hemos cogido el, el puntito. El puntito. Está bien. Me gusta. Va, vamos a perseguir, nos ponemos ya ahí, cuerpo a cuerpo Vale, y aquí cuerpo a cuerpo también, vale Vale, vale, ya le hemos cogido el puntito a, a los menús y demás Está bien, está bien, vale, hemos, hemos entendido cómo funciona Vale, ahora, bueno, los tiempos de la ira, que le cuesta un poquito ¡Uf! ¿Qué ha pasado ha intentado salir y lo hemos pillado. ¿Vale? Nah, bueno, pues esto nos lo deja más que listo. Venimos aquí. Vamos a usar el Blitz. Sí, dime que puedes. Jope. Vale. Eh, no, a un dado no. Este es más sencillo. Sí, venga. El Defender Tropeza me gusta. Y. No, nos vamos a quedar. ¡Uh! ¡Muerto! Vale. Está guapa la animación y el efecto, pero deberían pulirlo. Es una beta. Es una beta. Hay que ser comprensibles con el equipo de desarrollo y pedir cosas realistas. Poco a poco. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa Vale, ok. El otro truco aquí. Perfecto. Nah, no, es que con la caja la verdad es que pff, somos muy superiores Vale, vamos a ir para allá y ganamos ya terreno Para acabar de cerrar Vamos a venir aquí y apoyamos lo que haga falta porque eso ya no... Vale, este orco lo metemos aquí Y tenemos un poquito de contacto Vale, y vamos a meter este último goblin aquí Para acabar de cerrar la caja por lo que pudiera pasar Vale, fin de turno, vale, perfecto, nos han sobrado segundos Es que, la verdad es que el detalle ahora es clic izquierdo espacio, clic izquierdo espacio Y antes era doble clic o, bueno, han cambiado un poquito las mecánicas pero está bien, está bien O sea, es acostumbrarse y ya está Ahora después de toda esta semana jugando al Blood Bowl 3, volver al 2 va a ser un poco raro oh uh, vale, se ha salido la tirada fatal una doble calavera vale venga, perfecto campeón vaya hombre vale, y di que sí, persigue, eso es vale, vaya hombre Esperando el uso de una habilidad, Uh, vale, debe, vale, bueno, vale, vamos a seguirle, eso es, vale, ya hemos liberado este por lo que pudiera pasar, pero nada, llegamos al touchdown, bueno, en verdad, sale fácil, no, no llegamos, pero, nada, con una de a por ellos, vale, el dejando de otra pieza, aquí está bien y nosotros no podemos seguir, Está un poquillo difícil diferenciar. Bueno, ahora, claro. Diferenciar. Bien, bravo. Salió la tirada bien. Ah, 2-0, perfecto. Hola y Vale. Va, ok, te enseño los banquillos. ¿Cómo está la peña? Y está. Hemos recuperado uno de los orcos, estupendo Vale, y tenemos ese goblin ahí chiquito, esperando Vale, ok, maravilloso fin de turno Una celda como objetivo de Ah, oh, vale, digo, lanzamos nosotros o... Vale, y... Oh, perfecto Vale, no tenemos segundas tiradas No lo puedes ver, ¿eh? No, no puedes ver Ah, aquí estás, ¿verdad? Ah, ves las tuyas, pero no las suyas Bueno, no sé si tienen Vale Ok, está bien, no está mal Nada, vendrán ellos con el lanzador a lo mejor a recoger la bola Uy oh, vale, pues nada Te vas al pozo Toma ahí Lesionado Madre mía Está fuerte el troll ¿eh? Me gusta ¿No ves por ejemplo Las 9, 10, 4, 3 No O sea Este es el dorsal del jugador ¿No ves los puntos de experiencia Que van sacando tus jugadores? Eso no me gusta Espera, espera, espera espera. ¿Y si probamos el proyectil de vómito? Ahí, ahí estaba A ver Uh 42% de valor de madura Un 17% de vida, Dale Ojo Pero te consume el Blitz ¿Por qué razón? Vale, no le ha hecho nada Pero No, no le ha hecho nada no sé por qué te consume el Blitz. No, no tiene sentido que te consuma la acción de Blitz el proyectil de vómito. O al menos para mí no lo tiene. Debería ser una acción normal. Vale, vamos a aglutinarnos todos ahí en este lado. Vale, vamos a meter este goblin aquí que haga el apoyo. Perfecto, que cierre la zona centro. Y aquí vamos a ponernos a todos en línea. Eso es. Vale, tú aquí... Vale, perfecto. Defensa de derribado, maravilloso. Lo vamos a poner aquí para que el troll tenga algo con lo que jugar. Toma ahí. Vale, ok. Este goblin aquí para cerrar, que apoye. Nos podemos... Vale, empuje aquí. Vale, vamos a ir con este orco. Vale, vamos a ir hacia el otro lado y por lo menos hacemos la cobertura y este lo vamos a dejar aquí tal cual. Vale, fin de turno y no gastamos más tiempo. Perfecto. La verdad es que, o sea... Está hecho para que sea rápido. Vale, pues nada, a tu casa. Lesionado, nada. Perfecto. Vale, nada, conserva el resultado, no pasa nada. O sea, entiendo que cuando te ofrece la segunda tirada... Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vale, vamos a jugar la repetición. F. ¿Lesionado quién? ¡El suyo! Bueno, pues nos ha salido bien, ¿sabes? O sea, estamos bien montados en defensa. Vale, o sea, a, a, a, le ha salido las esquivas. ¡Ojo! Bien, eh, Vale, lo hemos pillado Dios, ahora está súper desprotegido ¿Por qué querías venir aquí al centro? Así, tan gratuitamente Vale, tú aquí Vale, vamos a aplacar Ah, vale, pues no Vamos a aplacar así Vale Sí, sin bordes ¿Tiene el bloqueo? ¿What? ¿Qué? ¿Qué? Y esto es. Un, entiendo, entiendo que es un bocadillo que no sale la traducción. A ver, lo que puedo entender es que la tirada de armadura ha salido bien. ¿Lo podemos ver el log? No, no se puede. La tirada de armadura ha salido bien Luego hemos lesionado Y, pero bueno, que yo sepa Aún así, tú puedes seguir jugando Como no se haya rendido la IA Porque ha dicho, vale, ok, no tenemos posibilidades Y ya está Pero sí, nada, ha salido victoria Orco negro Puntos de jugador De experiencia Vale, 3, 5 Para el goblin el, Uy, el troll, ah, vale, aquí, aquí Vale, y ya está Vale, entiendo que ha sido eso No tenemos... No hay estadísticas del partido Hombre, sería un detalle poder ver las estadísticas Porque aquí, nada, aquí te vas a mostrar el perfil Y aquí, bueno, la IA igual Atrás Vale, pues nada, ya está Ha sido raro, yo diría que ha sido eso Que o la IA se ha rendido O que había demasiados lesionados en el equipo contrario Pero, que yo sepa No pasa nada porque, quiero decir, puedes lesionar a todo el equipo y con que ellos sean capaces de poner tres jugadores en el centro, se continúa el partido. Porque aún nos quedaban turnos que, que jugar, no era el turno 16 y milagro, creo, o al menos nos hemos descontado, no lo sé. Pero bueno, haya quedado eso. Recordad, es una versión beta y van a salir fallos, pero bueno, estamos aquí para descubrirlos y que, que los desarrolladores estén al tanto de ello para tener un Blood Bowl 3 lo más perfecto posible. Así que nada...